Muchas gracias Carolina, gracias Francis, Jan, a los amigos y compañeros que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes. Miren, yo mandé un video temprano a, a producción con la finalidad de presentarles a ustedes. Este video es de un abogado amigo nuestro eh, de la ciudad de Nagua, pero que vive en la capital. Ahí está. Se trata de George López. George Andrés López que es un abogado pero que además es ganadero, es hacendado y le han ocupado una tierra y él se queja de manera muy dolorosa, verdad de cómo las autoridades han abandonado ese tipo de cosas, vamos a oír el video, vamos a ponerle audio y vamos a, de, a verlo del principio adelante Andrés López Hilario, eh, propietario titulado por compras efectuadas a, a titulares de derechos inscritos en registro de título de Sánchez, en registro de título de Samaná y Nagua. Ganadero, estoy aquí como ganadero, para que se respete el derecho de propiedad. Porque si no se respete el derecho de propiedad, ni hay seguridad jurídica, ni hay seguridad alimentaria. Nosotros hemos sido difamados en el sentido de que nos asociamos para delinquir, para quitarle la tierra a los parceleros. Y todos los que están aquí, todos los que estamos aquí somos hombres de trabajo, que lo que tenemos lo hemos adquirido con el sudor de la frente, para llevar a cada familia dominicana los productos básicos de la canasta familiar. Independiente a esta difamación que usted puntualiza, eh, ¿Algún otro daño que le hayan ocasionado los presuntos invasores? En ocasiones anteriores me han matado ganado, me han envenenado el ganado, ovejos, me roban la gallina, me roban los plátanos y nosotros no podemos trabajar con incertidumbre. ¿Qué esperan ustedes de parte de las autoridades correspondientes ante tal denuncia? que las autoridades apliquen la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Nosotros no estamos pidiendo ningún otro tipo de favor, y no es un favor, es un derecho como contribuyentes de, de pago de impuestos que nos respeten los derechos que hemos adquirido con el sudor de nuestra frente. A usted habla eh, varias veces de, adquirir, de adquisición de terrenos. ¿Tiene usted alguna documentación que compruebe la veracidad? Todos mis títulos te lo voy a facilitar ahora mano. No tengo un metro de tierra que no, es titu... que no esté debidamente titulado y que no haya sido adquirido legalmente. Igual que los demás aquí presentes. ¿Podría usted confirmarme la demarcación y número de parcela? Sí, estamos dentro de la parcela 9B, Distrito Catastral 59 Segunda, Sánchez-Samaná. Además, tengo derecho en la parcela 9A, Distrito Catastral 59 Segunda, Sánchez-Samaná. Parcela 9C, Distrito Catastral, 59 Segunda, Sánchez-Samaná. La que está siendo objeto de litigio se limita a la parcela 9B, no a la 9A. ¿Hay un otra. mensaje que usted le envíe a estas eh, personas que se han dedicado a, a estas invasiones? Que se dediquen a trabajar con honestidad, con integridad, para que, contribuyan a tener, que contribuyamos todos a tener una mejor patria y vivir en paz. New York tiene unos 25, 28, 30 años de ejercicio del derecho en el área civil y en el área de tierra, en el área inmobiliaria, y eso le ha ganado una fortuna que la ha obtenido de manera lícita. Lamentablemente yo me descanté por el derecho penal y los penalistas damos pena. O sea que los penalistas, no ahora que el derecho penal está pagando honorarios que pudieran valer la pena, pero antes los civilistas y, los, y la gente que se dedicaba a los asuntos de tierra se hacían millonarios y eso no era raro. Entonces George estaba dentro de esa línea, pero es un muchacho trabajador, dedicado, un muchacho honrado en su trabajo y un muy excelente conocedor de los temas a los que se ha dedicado al ejercicio. Ese es el eterno problema que nosotros tenemos de que llegan un, llega un periodos en que la gente, sobre todo cuando hay un gobierno nuevo para presionar a conseguir parcelas, para presionar a conseguir solares, grupos de fascinerosos se reúnen y oc ocupan tierras que no son de su propiedad entonces ¿tienen, tienen la cachaza de pedirle al propietario no usted tiene que demostrarme que eso es suyo búscame los papeles pero ¿quién es usted para yo buscarle los papeles eh, y la documentación que avala la propiedad de algo que usted no ha puesto un solo centavo en eso si usted me dice a mí alega algo en justicia debe probarlo actor incumbi probati dice incumbi la, la máxima probati. famosa en derecho entonces yo lo que eh, eh, pido verdad es que las autoridades correspondientes pongan el ojo en esto eh, aquí ha habido muchos casos de tierras que han ocupado el barrio Grullón, el barrio Espínola y así por el estilo. Usted se pone a ver y casi todos los barrios incluyendo la Javiela. Fue así mismo. Uh -huh. Entonces, al final, el ayuntamiento viene, le hace, le, le hace acera, contiene... No convierte en ciudad. Exactamente. Y al final, esa gente, para poder ir al banco a pedir un préstamo, entonces tiene que acudir a donde el propietario verdadero del terreno para que le firme una transferencia. Oiga cómo es la cosa, después que ya todo está, eh, se ha hecho. Entonces, esto hay que tenerle mucha cuenta, porque es lo que dice George, no podemos vivir en medio de la inseguridad jurídica. Aquí la gente no va a querer tener un, una... una un, un terrón de tierra, porque en definitiva alguien quiere venir a quitárselo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Miren, el otro tema es que quiero tratar con ustedes, es el, el, lo que he visto con cierta, cierta preocupación. Y es el tema de que se ha ido creando una expectativa alrededor del tema de la corrupción, del tema de la... Procuraduría que viene desempeñando la magistrada Miriam Germán Brito, el hecho de que ahí está Wilson Camacho en, en el PECA, que ahí está Jenny Berenice. que y Todo eso ha creado una expectativa y la gente está esperando, no que se hagan investigaciones, la gente está esperando gente presa, y eso es lo que han dicho. Y eso es un, un tanto peligroso porque el proceso penal no es un asunto ahí. El proceso penal tiene sus normas. Usted me puede decir, miren, yo le voy a poner un ejemplo. A Félix Bautista, por mucho que lo han atacado en este país han dicho, ya nadie lo puede perseguir penalmente hablando. ¿Saben por qué? Porque hay una una hay una norma que dispone que nadie puede ser juzgado o perseguido dos veces por la misma causa. No es solamente que lo juzguen y lo condenen o lo descarguen. No, es que tampoco lo pueden perseguir dos veces por el mismo tema. La única manera que pudieran perseguirlo es si hay otro aspecto que no haya sido tocado en esas persecuciones anteriores. Para ponerle un ejemplo. Entonces la gente tiene que entender que si estamos viviendo en un país de normas, en un país de reglas, también la persecución de la corrupción se debe hacer con normas y con reglas. A mí me preocupa que se haya venido creando expectativas amplias expectativas aquí hay gente que cree que vamos a tener que contratar un estadio y acondicionarlo para meter todo el preso que va a aparecer señores, lo, la ley la ley la norma procesal penal implica si la prueba no habla no hay proceso eso por un lado y también por otro lado la, la, la norma está hecha con la finalidad de que el imputado acuda en libertad en libertad a la, ante la autoridad a discutir su caso la prisión es, es excepcional cuando no haya la posibilidad de que el imputado se presente a la causa con otra medida de coerción que no sea la prisión preventiva, entonces se aplica la prisión preventiva y eso lo valora los jueces que lamentablemente están valorando al revés porque aquí hay una una, un, un, una fiesta de prisión preventiva un carnaval de prisión preventiva y he notado, noto que los que son persecutores, los que persiguen el crimen y el delito que están obligados por la norma y por la constitución, como es el caso del Ministerio Público, es menos autoritario que los jueces que tienen que velar. Por los derechos de los imputados perseguidos. O sea, los jueces son más autoritarios en este país que los fiscales. Eso es increíble. Eh, no cayó bien, amado, la publicación que hiciera Jenny Berenice. Eh, esta semana publicó su toga, ¿verdad? Colgada, eh, haciendo alusión de que, de que lo que viene es fuerte, que lo que viene... Es eh, decir, como que ha, como que va, ha, ha valido la pena esperar Y entonces una serie de abogados Inmediatamente comenzaron a, a, a responderle Porque aparentemente claro. es una especie de De, de persecución pues, claro, que eh, No, no, es que eh, eso es populismo Es que es populismo, no, eso es, no es, es correcto populismo. Es parte de ella es decir, ¿cómo tú vas? Ella sabe perfectamente porque ella no es ninguna tonta Y no es ninguna estúpida Jenny es una mujer que conoce y tiene mucha experiencia Ya ha estado en Santiago, en la capital como fiscal Estuvo al, al, al lado de Raúl Martínez Como, como adjunta ella sabe, ella sabe muy bien que el proceso no es lo que uno quiere, no es lo que quiera la gente en la calle. El proceso tiene que hacerse, mediante. incluso incluso si una prueba, oigan para que la gente entienda, si una prueba es obtenida de manera irregular, pero demuestra... El, el delito que cometió una persona, esa prueba no tiene valor jurídico. Si es obtenida de manera irregular, porque el principio es que tú puedes probar con cualquier cosa, pero tiene que ser legal en la obtención de esa prueba. Si yo me meto a la casa, si yo me meto a la casa de cualquier persona de A, y en la casa de A, yo soy fiscal, en la casa de A yo no tengo autorización para hacer ese allanamiento, pero encuentro droga, un camión de droga allá adentro Toda esa droga, toda esa prueba Que significa haber encontrado esa droga Es ilegal y por ende es inválida En un tribunal Esa es, esa es la norma entonces la gente tiene que entenderlo muy bien Para que no se creen estas expectativas sí, es, gracias. gracias Gracias Amado por su comentario sí. del día de hoy Vamos a leer los Whatsapp